Para dormir juntos y abrazados, una foto de Matías de Federico y su hija para generar polémica. Como es sabido, Cincha Fernández y Matías de Federico están oficialmente divorciados y eligieron caminos separados. La morocha, de hecho, ya conoció algo. Y el futbolista, que últimamente no tiene suerte, estaría en la lista del bailando. Mientras espera, disfruta de sus hijas. Mira al final de la nota. Matías de Federico recibió la visita de una de sus hijas y quiso compartir la alegría con sus seguidores en las redes sociales. Sin embargo, la imagen podría generar polémica, ya que deja en evidencia que hace Colecho, una cuestión bastante polémica, ya que muchos están a favor de compartir la cama con los hijos, mientras otros aseguran que no es sano y que los niños deben tener sus propios espacios. ¿Qué decirte no? Seguramente estarás hasta sufriendo extrañando a tus hermanas, pero te quedaste al lado de papá para acompañarme.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 Necesitaba desahogarme como tantas otras noches solo y extrañándolas. Seguramente no seré el mejor papá del mundo voy aprendiendo día a día gracias a ustedes, pero con esto me haces ver qué tan mal no lo estoy haciendo y te agradezco por esto hija, te amo y te voy a abrazar por tantas noches que te he faltado, sí, finalizó el deportista.